Lo primero que necesitamos para esto, obviamente, es un cuero. Lo primero que vamos a hacer es cortarle las raíces antiguas para dejar que salgan unas nuevas. Ahora colocamos dos dedos al final de nuestro puerro y lo cortamos a esa altura. El siguiente paso será llenar un vaso de agua y colocar nuestro trozo de puerro con las raíces cortadas dentro. Yo, para reciclar, he utilizado como maceta un envase de leche que ya había terminado. Lo cortamos a la medida que creamos conveniente. Y lo lavamos bien para que no haya restos. A continuación vamos a trasplantar nuestro puerro. Para empezar introducimos aproximadamente dos dedos desde el fondo del envase de abono. Después colocamos encima nuestro puerro con las raíces hacia abajo. Y finalmente lo cubrimos con más tierra hasta que se sostenga. Y ya tendremos lista nuestra planta. Acuérdate de mantenerla en el interior de tu casa y de regarla cada 3 y 4 días para que pueda seguir sobreviviendo y creciendo.